hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo duplicar e instanciar objetos eh, en el vídeo en el que os hablaba sobre los objetos recordar que os comentaba que estos solo tenían información relativa a lo que es su rotación su escala y su ubicación y que el resto de información en base al tipo de objeto que seleccionásemos estaba en lo que se denominaban eh, datos de objeto bien pues esos datos de objeto al igual que con una gran variedad de cúmulos de información de otros aspectos que nada tienen que ver con esto blender los denomina bloques de datos y vamos a ver bloques de datos en un montón de sitios dentro de, de blender vale bien el motivo de recordaros todo esto era para que tuvierais una visión clara de lo que significa instanciar objetos pues no deja de ser el, el, un, el, la creación de un duplicado de lo que es el objeto, pero ambos comparten los datos de objeto, los mismos datos de objeto, ¿vale? Pero antes de entrar en lo que son las instancias, vamos a ver primero eh, cómo podemos duplicar, ¿vale? Qué diferentes opciones tenemos dentro de Blender para realizar duplicados de objeto o copias de ellos, ¿vale? Bien, en Blender tenemos una opción dentro del menú objeto que nos va a permitir duplicar objetos vale y el atajo de teclado como estáis viendo aquí es mayúsculas T, de acuerdo pero también nos permite copiar y pegar objetos vale la diferencia de estas opciones con la anterior es que la información a la hora de copiar se guarda en windows en el portapapeles vale o, o en cualquier sistema operativo en su caché en su memoria de acuerdo eh, esto nos va a permitir pues que si cerramos Blender y lo volvemos a abrir, pues pegar la información nuevamente y no la perderíamos, con el duplicar no nos permite esto, vale, pero bueno, bien, teniendo seleccionado el cubo como lo tengo ahora mismo, si yo pincho aquí en duplicar van a ocurrir dos cosas, la primera, obvio, va a crear un duplicado del objeto, pero me va a habilitar directamente la posibilidad de ubicarlo en la escena allá donde queramos. Recordar cuando vimos el cursor 3D. Todos los objetos se van a crear allá donde el cursor 3D esté. ¿vale? Es decir, tengo ahora mismo un cubo que es el que viene por defecto y yo voy a duplicar el cubo y no lo vais a ver hasta que lo empiece a mover. ¿Por qué? Porque va a ocupar el mismo espacio. ¿vale? Bien, eh, está creado. Y si yo muevo el ratón, fijaros que el puntero del ratón ha variado, entonces podré moverlo, ¿veis? Bien, el movimiento lo puedo anular con el botón derecho del ratón, que no me interesa en este momento, ¿vale? Entonces se ubicaría en el mismo sitio en donde fue creado. Y eh, ahora lo que voy a hacer es moverlo aquí, pulso botón izquierdo y lo dejo en ese sitio, ¿de acuerdo? Fijaros en el Outliner, ¿vale? O en o el editor de listado. Y aquí veis que se ha creado un duplicado. ¿Vale? y le ha denominado eh, igual que el original con .001. Eh recordar que ya os comenté en una ocasión que, que esto, bueno, pues según íbamos duplicando eh, nuevamente, pues iba creando eh 002, 003, 004 y así sucesivamente, ¿vale? Es la forma que tiene Blender de ir redenominando los duplicados, ¿vale? Bien. Eh, ya tengo dos objetos. ¿vale? Incluso si selecciono ambos, acordaros con la tecla de mayúsculas o shift, hago la selección múltiple, si yo vuelvo aquí al menú de objetos y le vuelvo a decir que me los duplique, me crea dos más, ¿vale? Es decir, que no voy objeto a objeto, puedo duplicar tantos objetos como quiera, ¿de acuerdo? Voy a hacer control Z para deshacer, ¿de acuerdo? Bien, eh, estos objetos, por haberlos duplicado como lo hemos hecho, no guarda en relación entre sí. Y cada uno tiene sus datos de objeto. ¿Dónde vemos los datos de objeto? Dejadme que baje esto un poquito para que lo podáis ver. Bien. Aquí en el editor de propiedades hay dos pestañas que son muy importantes. Esta, que es la que tengo marcada. Que es la que tiene el cuadradito naranja. Y que muestra lo que son información relativa al objeto. ¿vale? Las propiedades del objeto. Donde vemos sus datos de transformación, rotación y escala. ¿Vale? Perdón, de, de posición, rotación y escala. Y este icono que tenemos verde, que en función al tipo de objeto que seleccionemos será de una manera o de otra, ya lo vimos, eh, donde se va a guardar toda la información relativa a los datos de objeto. ¿Vale? Entre ellos, para los objetos que estamos utilizando que son de tipo malla, pues las mallas que tienen. ¿De acuerdo? Y en base al objeto que yo tengo seleccionado, que es al, al tipo de objeto que tengo seleccionado, que es un objeto de tipo malla cuando yo pinche en este botón, lo que voy a ver son todos los datos de objeto de todos los objetos tipo malla que tengo en la escena. ¿De acuerdo? Es decir, en este momento solo tengo dos. Y si despliego, veo que tengo una, un dato de objeto que se llama cubo y un dato de objeto que se llama cubo.001. ¿De acuerdo? Bien. Eh, si me voy a la cámara... Veis que el icono cambiaba, como ya os comenté en una ocasión anterior, y aquí aparece el icono cambiado, pero la filosofía es la misma. Si yo pincho aquí para desplegar, me va a mostrar todos los tipos de datos, todos los datos de objeto que hay del, del objeto tipo cámara. En este caso solo tenemos una cámara, así que solo hay datos de objeto de esa cámara. Y lo mismo va a ocurrir cuando dé a la luz, ¿vale? la luz tiene sus datos de objeto y en toda la escena como es la única luz que tengo cuando yo pincha aquí solo nos aparece los datos de objeto de, de, de tipo luz de este objeto nada más vale porque no tengo más luces ¿vale? bien vuelvo otra vez a los objetos más opciones para poder realizar las copias de los objetos o los duplicados bueno yo puedo seleccionar el objeto que me interesa duplicar y con el botón derecho del ratón me va a desplegar este menú contextual en el que tengo la opción de duplicar, ¿vale? Así que de esta manera también puedo realizar duplicados y también puedo copiar y pegar como os he explicado anteriormente. Bien, ¿qué más opciones? Bueno, pues eh, el atajo de teclado mayúsculas D. ¿Vale? Permitiría realizar ese duplicado de forma rápida. Yo voy a hacer así, mayúsculas D y lo muevo aquí. Estoy viendo que no os he puesto las teclas. Dejadme un momento que os las coloco. ¿Vale? Bien, eh, voy a borrar este objeto. Voy a volver a crear eh, mayúsculas D para que veáis qué es lo que digito. ¿Vale? Y ahí está. Bien. Y si me voy, si veis aquí... ¿vale? Veis que se ha creado una nueva, un nuevo dato de objeto, ¿vale? Que se denomina cubo 003. Y si despliego, como ya son tres los objetos que tengo, pues tengo cubo 001, cubo 002 y cubo 003. Además, aquí está ocurriendo una cosa, ¿vale? Que os voy a explicar después. Es que aquí ha aparecido un 0, ¿de acuerdo? Bueno, lo vamos a ver posteriormente. Este es el cubo 1, este es el cubo... Y este es el cubo 3. Este cubo 2 es el que he creado y he borrado anteriormente. ¿vale? Ahora entramos a eso. Bueno, pues ya hemos visto que con las teclas, a través del menú o con un menú contextual, podemos realizar las copias de los objetos o los duplicados, ¿de acuerdo? Pero hay más. Desde el Outliner, ¿vale? Aquí podemos eh, seleccionar el o los objetos que nos interese. Y con control C y control V. Nos va a permitir realizar copias de los objetos. Recordar que eso dejaba la información en la caché ¿De acuerdo? Todas estas son las maneras que tenemos para crear duplicados. ¿vale? Y ahora vamos a ir con las instancias. Vale. Eh, Recordar lo que os estaba indicando al principio del vídeo. Una instancia es un duplicado de un objeto. Con el cual están compartiendo los datos de objeto. ¿Vale? Es decir. Que si yo creo una instancia. De este cubo por ejemplo. Eh, voy a tener aquí. Los mismos datos de objeto. Que, te que tengo ahora mismo. ¿Vale? ¿Cómo podemos crear instancias? También desde el menú objeto. Aquí tenemos. Lo que se denomina duplicar vinculado. Y he puesto esto en castellano. Me he dado cuenta antes. Y os lo voy a poner en inglés. Eh, lo puse para ver unas cosas. Y. Vale. Ya está en inglés. Entonces desde el menú. Object. u objeto. Vale. Tengo duplicate objects. Era la opción para duplicar. Con mayúsculas D. Y ahora estamos viendo las instancias. Y lo denomina duplicate linked. Vale. Duplicado vinculado. Yo creo que es más claro. Que instanciar. De acuerdo. Pero bueno. Eh, lo entendemos igual vale eh, desde esta opción yo genero una instancia vale un vinculado un duplicado vinculado al, al original le doy de acuerdo y lo mismo de antes lo crea ahí y me va a permitir moverlo fijaros que el puntero del ratón varió, vale y lo voy a poner aquí al lado de acuerdo bien para poderlos distinguir lo que voy a hacer aquí es redenominar vale vale fijaros si me voy a la pestaña de objeto cada objeto tiene su información de transformación yo puedo modificar la transformación de cualquier objeto vale no impacta sobre los datos de objeto y eso es lo que me va a permitir por ejemplo escalar y que este objeto que está instanciado con este sea más grande Vale. Incluso lo voy a poder rotar y lo voy a poder mover. ¿Vale? Y lo voy a dejar ahí. Este objeto lo vamos a mover y lo voy a poner por aquí. No, aquí. Estos son duplicados. ¿Vale? ¿Por qué estoy haciendo esto? Quiero que veáis que las transformaciones impactan sobre el objeto, no sobre los datos de objeto. ¿Vale? Ahora bien, si me voy a los datos de objeto... Esto cambia, ¿vale? Vamos allá. Fijaros. Yo selecciono este objeto. Y sus datos de objeto son cubo. ¿Vale? Y selecciono este objeto. Y los datos de objeto son cubo. Son los mismos. ¿Eso qué significa? Que toda edición que realice sobre este objeto va a impactar en este otro objeto. ¿Vale? Además ha aparecido una cosa que no estábamos viendo antes. Y es este 2 que aparece aquí vale esto voy a poner el ratón encima lo que viene a decir es que te muestra la cantidad de usuarios que hay en este bloque de datos o en estos datos de usuario que están us utilizando vale los usuarios para Blender son los objetos vale entonces eh, tengo dos objetos que están utilizando estos datos de objeto de acuerdo y si despliego aquí veremos que teníamos cubo vale que era este cubo 1 que es este cubo 3 que es este y todavía nos sigue apareciendo ese cubo 2 con un cerito aquí al lado vale que era el cubo que había eliminado anteriormente vale yo puedo seleccionar o sea aunque lo haya eliminado los datos del objeto mientras mantengo la sesión activa están en blender por si los quiero utilizar después vale y me reseña con este cero a la izquierda de que actualmente ningún usuario u objeto está utilizándolo. Bien. Bien. Esta información va a estar mientras tengamos la sesión activa. En el momento que cerremos eh, Blender, eh, Blender se va a encargar de eliminar esos datos de objeto. A no ser que nosotros decidamos protegerlos. ¿De acuerdo? Y eso lo podemos hacer con, fijaros el escudo que hay aquí, ¿vale? Con este escudito. Entonces, para poderlo proteger, primero aquí tengo que tener seleccionado la, los datos de objeto que quiero proteger. Pero eso va a impactar en el objeto que tengo seleccionado. ¿De acuerdo? Si yo selecciono aquí ese cubo 2 y le doy al escudo, ¿vale? Lo estoy protegiendo. ¿Qué es esto? Esto es un fake user o un usuario ficticio. ¿De acuerdo? Eh, Blender lo que hace es crea virtualmente un, un usuario que es un objeto, ¿vale? Que no existe, y de esta manera le asigna esos datos de objeto y cuando se va a cerrar Blender no elimina esos datos de objeto, ¿vale? Ahora a mi objeto le puedo volver a poner su malla original o sus datos de objeto originales que eran cubo, ¿vale? Y si despliego, ah, veis que ha cambiado ese 0 por una F, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver mucho más en profundidad. Cuando empiece a hablar eh, sobre los editores, que ya voy a empezar a grabar vídeos sobre editores y concretamente sobre el editor de propiedades, que es donde tenemos esta información. ¿vale? Bien, vamos a seguir con el tema de las instancias porque me estoy dispersando un poco. Bien, eh, si yo cojo este objeto y me pongo en el modo de edición, vale, ya lo hemos visto en algún vídeo, voy a hablar sobre los modos en el siguiente vídeo aunque es algo que, que corresponde al editor de la vista 3D, pero lo voy a adelantar, ¿vale? Entro en el modo de edición y ahora cualquier modificación que yo realice sobre este objeto va a impactar en este otro porque están instanciados y están compartiendo los datos de objeto. Si yo selecciono eh, este vértice y lo muevo, ¿vale? Veis que se está moviendo en el objeto instanciado, ¿de acuerdo? O bien, si yo selecciono esta arista y la muevo, ¿vale? Ocurre exactamente lo mismo. Aquí hay otra cosa que podemos hacer. Estamos en el modo de edición, ¿vale? Es decir, estamos editando los datos del objeto. Y yo aquí puedo escalar. Y puedo escalar, por ejemplo, una cara, hacerla más grande o más pequeña. ¿vale? Y eso también impacta en el objeto. No lo confundáis. Con, estando en modo objeto el escalado del objeto vale porque es información que va aparte aquí lo que estamos haciendo es más grande una cara del objeto estamos editando los datos del objeto vale bien eh, vuelvo al modo objeto vale si yo muevo este objeto el objeto original no se va a mover por qué porque son datos que contiene el propio objeto no los datos de objeto y lo que están compartiendo son los datos de objeto soy muy pesado con esto, lo sé, pero quiero que lo tengáis bien claro, ¿de acuerdo? Porque es muy importante. Vale, eh, ¿qué más formas tenemos para crear eh, instancias? Bueno, también tenemos ese menú contextual. Si yo hago botón derecho con el ratón, aquí, bien, puedo duplicate linked con alt-d, puedo crear ese, esa instancia del objeto, ¿de acuerdo? Y son todas las opciones que tenemos para crear duplicados. Eh, bueno el atajo de teclado al D, vale que también nos permite crear eh, una instancia bien la relación entre instancias se puede anular imaginaros que eh, yo he instanciado estos dos objetos pero por la circunstancia eh, que sea voy a necesitar romper esa, ese vínculo que tienen ambos vale bueno pues la manera de poder hacerlo es desde la pestaña de datos de objeto en el editor de propiedades Yendo a donde está la malla y aquí donde está el 2, si yo hago un clic, lo que va a hacer es romper el, la, la, el vínculo del objeto que tengo seleccionado, va a crear unos datos de objeto completamente nuevos en base a lo que ya teníamos, ¿vale? Y lo va a redenominar, ¿de acuerdo? Le doy y veis que le ha puesto Cube004, ¿vale? Y si despliego aquí, ahora tengo Cube, que es el cubo original, el cubo 1 y el 3 que eran los que tenemos a la derecha de la pantalla y el cubo 4 vale que es los nuevos datos de objeto que se han asignado a este objeto que teníamos aquí ahora si yo vengo aquí entro en modo de edición y trato de modificar cualquier eh, parámetro por ejemplo la escala veis que ya no tiene efecto en el objeto anterior vale no tiene efecto aquí ya no están instanciados no están enlazados o vinculados de acuerdo así que bueno yo creo que con esto ya lo hemos visto todo así que nada chicas chicos portaros bien y sed buenos de acuerdo hasta luego